Fue lo que a mí me permitió a ti llevarte al éxtasis. Yo sé que al otro no gustó y cuando dijiste que sí. Más me acerqué a ti. Y sucedió lo que ninguno pensó. Porque énfasis Fue lo que a mí me permitió a ti llevarte al éxtasis. Yo sé que al otro no gustó y cuando dijiste que sí. No me acerqué a ti Y sucedió lo que ninguno pensó Hoy me acordé de ti De tus tatuajes y sonrisa De tus mensajes y lo que tú a mí Por ahí me hacías sentir Vuelve a mí Porque hoy me acordé de ti De tus tatuajes y sonrisa Sin ti no puedo, ahora todo es un enredo De ti Fue lo que a mí me permitió a ti llevarte al éxtasis lleva ti, hey, Yo sé que a los dos no gustó y cuando dijiste que sí No me acerqué a ti Y sucedió lo que ninguno pensó Este es el move como fue